Buenos días, bendiciones, que todo esté excelente. Vamos a comentar un poco sobre la idea de sándwich de mortadela, queso, huevo para desayunar. Es solamente rayas el queso, cortas la mortadela en cuadritos, haces un huevo revuelto y calientas los panes en un sartén un poco luego que estén calientes más o menos le echas mantequilla y sacas el huevo revuelto y se lo pones ahí y ese es un desayuno bueno ok cálmate no te estés preocupando por favor apégate a dios y lee la biblia estudia mucho eso